El tiempo futuro en español. El tiempo futuro. Verbos terminados en AR. Video número 9. Pescar. To fish. Yo pescaré. Tú pescarás. Él, ella, usted pescará. Nosotros, nosotras pescaremos. Vosotros, vosotras pescaréis. Ellos, ellas, ustedes pescarán. Ellos pescarán todos los fines de semana. Practicar. To practice. Yo practicaré. Tú practicarás. Él, ella, usted practicará. Nosotros, nosotras practicaremos. Vosotros, vosotras practicaréis. Ellos, ellas, ustedes practicarán. Ustedes practicarán su deporte favorito. Preguntar. To ask. Yo preguntaré. Tú preguntarás. Él, ella, usted preguntará, nosotros, nosotras preguntaremos, vosotros, vosotras preguntaréis, ellos, ellas, ustedes preguntarán. Yo le preguntaré muchas cosas a mi mamá acerca de su infancia. Preparar. To prepare. Yo prepararé. Tú prepararás. Él, ella, usted preparará. Nosotros, nosotras prepararemos. Vosotros, vosotras prepararéis. Ellos, ellas, ustedes prepararán. Tú prepararás una paella deliciosa. Presentar. To introduce or to present. Yo presentaré, tú presentarás, él, ella, usted presentará, nosotros, nosotras presentaremos, vosotros, vosotras presentaréis, ellos, ellas, ustedes presentarán. Él presentará a sus nuevos compañeros de trabajo. Pronunciar. To pronounce. Yo pronunciaré. Tú pronunciarás. Él, ella, usted pronunciará. Nosotros, nosotras pronunciaremos. Vosotros, vosotras pronunciaréis. Ellos, ellas, ustedes pronunciarán. Ella pronunciará muy bien las palabras en inglés. Quitar, to remove. Yo quitaré. Tú quitarás. Él, ella, usted quitará. Nosotros, nosotras quitaremos. Vosotros, vosotras quitaréis. Ellos, ellas, ustedes quitarán. Yo nunca quitaré la tapa del tarro de basura. Regresar. To return. Yo regresaré. Tú regresarás. Él, ella, usted regresará. Nosotros, nosotras regresaremos. Vosotros, vosotras regresaréis. Ellos, ellas, ustedes regresarán. Nosotros regresaremos de viaje en una semana. repasar, to review, yo repasaré, tú repasarás, él, ella, usted repasará, nosotros, nosotras repasaremos, vosotros, vosotras repasaréis, ellos, ellas, ustedes repasarán, nosotras repasaremos todo para los exámenes finales. Respirar. To breathe. Yo respiraré. Tú respirarás. Él, ella, usted respirará. Nosotros, nosotras respiraremos. Vosotros, vosotras respiraréis. Ellos, ellas, ustedes respirarán. El chico respirará mucho mejor si va al parque. Rezar, to pray, yo rezaré, tú rezarás, él, ella, usted rezará, nosotros, nosotras rezaremos, vosotros, vosotras rezaréis, ellos, ellas, ustedes rezarán. Ellos rezarán todos los días. Sacar. To take out. Yo sacaré. Tú sacarás. Él, ella, usted sacará. Nosotros, nosotras sacaremos. Vosotros, vosotras sacaréis. Ellos, ellas, ustedes sacarán. Ellos sacarán la basura los miércoles y los sábados.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 Muchas gracias por el privilegio de tu tiempo y espero verte en un próximo video. Hasta pronto amigos.